Cada año, amantes de la conservación patrimonial juntan saberes en el contexto de este encuentro que cumple ya 15 años de creado. El mismo surgió con el objetivo de aunar intereses e impulsar acciones que contribuyan con la salvaguarda del legado material e inmaterial de los pueblos. Creo que es el momento de plantearnos, transformarnos en un coloquio científico que nos permita cambiar a otro nivel y poder tener, por ejemplo, una revista indexada, una revista eh, digamos, de un nivel científico mayor que el que ya tenemos, o sea, esto nos permite ir escalando. Creo que es una buena, es un buen momento para dar ese paso, dado la bueno, dados los resultados que tenemos en este momento, la calidad de los trabajos, el nivel de discusión, el interés que hemos despertado en otros países, otros investigadores, cada vez crece, eh, digamos, las discusiones se están yendo ya un poco más allá de lo práctico. En esta oportunidad, el programa científico de la cita incluyó cursos, preeventos, paneles, conferencias, conversatorios y talleres en los que se debatieron cerca de un centenar de trabajos relacionados con el rol de los museos, tratamiento a valores patrimoniales y monumentarios, así como rol de las mujeres en las luchas independentistas. Acercamiento a tradiciones culturales de localidades graumenses, visitas a sitios históricos, expo museables y reconocimientos a colaboradores y estudiosos también se desarrollaron en el encuentro considerado único de su tipo en Cuba. El comité organizador, el comité científico y todas las personas que de una forma u otra han estado alrededor de la organización de este evento han tratado por todos los medios que su esencia desde el punto de vista de la defensa el cuidado, la difusión, la conservación del patrimonio, estén siempre en el centro de sus principales inquietudes científicas. Considero que es uno de los eventos más importantes que se hace en Cuba en este minuto, acerca del patrimonio. ¿Por qué? Porque se escuchan eh, disquisiciones alrededor de la forma de conservarlo, de investigarlo, de divulgarlo. Para el 2024, la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas dedicará sus jornadas al pensamiento teórico-filosófico en torno a las problemáticas del patrimonio, el impacto de la cultura patrimonial en la contemporaneidad y al 150 aniversario de la muerte del padre de la patria. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.